Ahora entiendo, eh... ahora entiendo de lo que al menos me estoy figurando, porque nadie dice juegos como el Cannon Fodder, ¿Ajá? sonaban como sonaban en ¿eh? Amiga, que estaba cantado, loco, estaba cantado. Ah, amiga, amigo, amigo. Amiga, amigo. Ah, no. Bienvenidos a Freaky Room. Gracias. Muy buenas, no Retrofrikis. Problema. Bienvenidos a, a Freaky Room. Tengo a lado a Dani, Daniel. Hello. Y tenemos por videoconferencia con Jaime. Buenos días, Jaime. Muy, bueno, muy buenos días, chicos. ¿Cómo estáis? Muy Espero muy que bien. Nuestro retrotema de hoy. ¿Cómo lo hemos, mm, Vale. Vamos sí, a hablar vale. de los chips de sonido, para mm. los que nos estáis viendo o escuchando. Exactamente. De, y claro, yo creo que, bueno, yo hablé de este tema porque, vaya bueno, habíamos hablado antes sobre esta historia Porque yo creo que las máquinas que tenían un chip dedicado para, para producir el sonido Pues yo creo que tenían un poco más de valor que las máquinas que aparecieron luego con CD O con otro tipo de, de, de soporte Porque los programadores tenían que buscarse muchísimo la vida, ¿no? A la hora de, de producir el sonido y dependían mucho de las capacidades sonoras del chip que llevara la máquina. Uh -huh. Entonces, por esta razón, para mí, es meritorio todo lo que hizo esta gente y, como no, otra vez reivindicando pues, el valor que tenían esas melodías creadas en esos tiempos con máquinas tan, tan, comparadas con las de hoy, hoy en día, pues tan limitadas. Uh -huh. Entonces, podemos hacer una especie de, de línea temporal uh -huh. y podemos empezar por, por el Atari, ¿qué os parece? Sí. Por el Atari. Uh -huh. Sobre todo, sobre todo por la Atari XL. ¿Os acordáis de, de la micromanía cuando se había anunciado esos ordenadores de Atari de, de 8 bits? Que eh, llevaban dentro un, un chip de sonido que, bueno, no es muy conocido, pero que está a medias entre lo que es un sonido PSG, y después explicaremos lo que es, y el chip de, de, de Commodore. El chip se llama Poké y la verdad es que se llegaron a, a producir realmente maravillas muy maravillas eh, musicales con eso, con los cuatro canales de sonido que que tenían ¿no? Y bueno, eh, Atari, como siempre, ya sabéis, eh, fue una muy innovadora, ¿no? En todo lo que, en, hasta cierta época, muy innovadora, en, o sea, siempre estaba a la vanguardia y como no, esta vez también con, con este chip de sonido también lo estaba, ¿no? La verdad es que era una maravilla escuchar lo que era capaz de crearse para, para ella. Pues es raro, es raro que eh, eh, después, con el Atari ST, pues volvieran al PSG, ¿no? Y, y me llama mucho la atención de que... Porque esa máquina perdió mucho, ¿no? En respeto a la amiga, en el apartado sonoro, por, por incluir ese chip de eh, sonoro, ¿no? Pero bueno, yo voy, a, yo voy a plantear todo desde un punto de vista menos técnico, después la gente que se, que se busque la vida en YouTube a investigar, que de eso se trata, y dar el, caram el, caram el caramelo, y que comentar pues, un poco los canales de sonido que traía cada máquina, y explicar un poco, porque seguro que muchos de vosotros, el Atari no, porque es una máquina era muy minoritaria y seguramente no, no, es un poco a, a, a de tema de curiosidad. ¿no? Pero el que viene ahora sí el PSG. El PSG, esa sigla significa pues, eh, generador de sonidos programables. ¿no? Y fue un chip que utilizaron diferentes máquinas eh, a lo largo de, de esos años 80, tanto de 8 bits que como 16 bits en el Atari ST, ¿no? como os comenté antes. Y repito, para mí fue un fallo en la arquitectura del, del Atari, en orden a, com, a competir con el Amiga, ¿no? Porque el Amiga, un si tema sonoro, pues con ese Paula, bueno, se lo comía eh, eh, brutalmente. Estamos hablando de un chip que generaba pues, ese sonido PSG de tres canales, ¿no? Uh -huh. Y igual bueno, os preguntáis, ¿por qué fue tan popular? Porque este sonido PSG, este chip de sonido PSG, fue muy popular por diferentes eh, razones. Primero, porque se asociaba muy bien al resto de las arquitecturas de esa época, de los micros, ¿no? Era muy barato, era un chip muy barato, muy efectivo, era muy efectivo, y eh, en el caso del MSX, era, mucho, era muy del gusto de los japoneses, el sonido que emitía, ¿sabéis?, este, este chip. De hecho, eh, ayer hablando con un gran amigo, hablábamos un poco sobre el sonido, me dijo una curiosidad que a lo mejor nos, nos deja hasta un poco alucinados, ¿no? Que compañías como, por ejemplo, Konami, fueron capaces de crear, eh, eh, o sea, eh, melodías con solo eh, dos canales de sonido. O sea que, alucinar y dejar el tercer canal libre para lo que eran los efectos, ¿sabes? De, entonces eran capaz de crear, perdonad, con los dos sonidos, con los dos canales esas melodías que, que eran fabulosas. Por ejemplo, *Kiss, Ballet. sólo solo dos canales para la melodía y el tercero para los efectos sonoros. Y bueno, eh, fue un, un tipo de sonido, repito, quizás el más popular, ¿no? En la época, porque lo llevaba el MSX, lo llevaba el Spectrum, lo llevaba el astra CPC lo llevaba, bueno, ya veis, el Atari ST, eh, etcétera, etcétera. Sí, sí. No sé si, no sé si, si, si en la época habéis me bastantes melodías de este tipo de de, de sonido o no. No lo sé. A ver, yo no sé si lo hice porque, claro, como ya te digo, no sé todo el hardware interno que llevaban todos los ordenadores o consolas que jugué, pero sí que lo que acabas de decir, yo lo encontré una pasada porque, claro, lo normal en hardwares limitados de la época, 8 y 16 bits, lo normal era que, claro, estuviera hecho las melodías usando todos los canales de audio y que hubiera uno o varios eh, destinados a también usarlos eh, para el sonido, entonces claro se daba el hecho de que cuando tú estabas escuchando la música, pero algún enemigo o lo que fuera tú hicieras una explosión o cualquier sonido, ya se comía un canal y entonces se comía un canal. escuchabas y... la música diferente, decir, oh mira, falta un canal y, y me falta porciones de, de la melodía sí. porque está siendo reproducido un, un efecto de sonido y no... Claro, eso, eso pasaba muchísimo en Mega Drive. Muchísimo. Bueno, y en Game Boy, en... Sí. Pero es lo que comento yo, que comentaba uh -huh. antes, que por eso es la importancia de, de la utilización del chiptune, por eso tenía mucho valor, porque, por ejemplo, lo que, que os comentaba ahora, que había compañías que utilizaban solo dos canales para la música y el tercero para el sonido, pues había que estrujársela, aparte de calidad, ¿no? Estamos hablando de melodías. ¿eh? O sea, melodías muy, melodías muy chulas, pues había que estrujarse el cerebro, buscar soluciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y Konami, como no, eh, en MSX sí, sí. lo hizo lo hizo muy bien, ¿no? Lo hizo fabulosamente bien. Sí, no, de no, hecho, encuentro una matada. No Digo que encuentro una matada el hecho de hacer la, la melodía en dos con dos canales. Y que quede bien, porque claro, te puedes hacer la melodía con dos canales y que yo sea un pastiche de la leche y sí suena. Pues sí, claro, y, y sí, sí, dedico un canal para el sonido sí. para que no lo pise, pero oye, mejor que lo pisara porque esta música es, es bazofia. Y no, no, no, o sea, de, yo recuerdo auténticas, pasas, auténtico pasote de melodías. Hay veces que ¿Pré? incluso aprovechaban canales de los profi, propios efectos para meter algún instrumento. que... <risa> Sin que se interpusiera el efecto con la melodía, pero o sea, intentaban hacer. Intentaban la batería o algo, ¿no? con. Sí, sí, sí. Por eso a veces, Hombre, escuchando música es... y no se escucha alguna explosión o alguna cosa porque está utilizando el canal de. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hombre, el, el software español, Gominolas, es todo, PSG. Eh, eh, Macal, Macal, que, que, que fue un bueno, que creaba son eh, música para, MS, para los ordenadores de bits también en PSG, bueno todo lo que escuchabais en la época de los micros uh -huh. a hay gente que a lo mejor no lo sabe pues todos los que tuvisteis un micro de 8 beats, todo era música y sonido PSG, ¿no? Uh -huh. De este tipo de, de sonido, que bueno, que tan mítico y, sí. y, y bueno que tantas tardes, mañanas y noches de disfruten nos entregó. Y, y recuerdos. Yo, sí, sí. Yo, yo, yo tengo melodías grabadas en cassette. Sí, sí, sí. Y las escuchaba, ¿eh? como si estuviera escuchando cualquier otro grupo sí, sí, sí, sí, o, sí, sí, sí. o cantante. De sí, hecho, sí. yo aún me acuerdo, eso era el Commodore Big Bender, o sea, de los más viejos, me acuerdo. Es el, es el, el primer juego viejo que vi, que era casa de, de, de, del hijo de unos amigos de mis padres, que era un juego, no sé ni cómo se llama el juego. Pero aún tengo grabado de que era un, um, empezabas abajo, era como una especie de matamartianos pero en vertical, y vas con un avión y te disparaban misiles y e historias. Pero me acuerdo aún de que la música era de las Valkyrias, las Valkyrias de Wagner, y igual ¡oh, quedaba flipando, de lo qué flipo Y claro, Big Bend, eso no sé qué, qué chiste sonido tendría, pero bueno, nomás rupestre. Pero, pero sonaba las Valkyrias de Wagner, y yo alucinaba el pinillos y tengo grabado de, me impactó. Por el juego era muy bueno, pero por la música, era de... Hostia, ¿cómo puede ser que esté sonando esto aquí? O Esa es como una punta aparte, pero... Pero a la gente como yo, que le gusta la música electrónica eh, esos chips más claro. rupestres, entre comillas, eran ideales para hacer música electrónica muy sencilla, ¿no? pero pero hostia, el Strider Frames ahí que tenemos ahí tenía unas músicas bueno, de. ¡Ah, oh, tío, tío! Pero, pero ahí y algunos Mata, Matamartens de mega también tienen unas sí, sí. músicas <risa> cañerísimas. Sí, pero ahí estamos hablando de sintetizador de FM y Sí, y, pero y que. Otro. Pero sí, sí, aún siendo. Tío, esa ya, para la gente que le gustaba música electrónica, era de. Pues vale, pero, pero es que les, les sacaba un juego que. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, sí, yo he visto auténticas. Auténticas virguerías. Jaime, ¿perdona? Sí, nada, nada, nada, nada, que sí, que sí, me, escucha, me gusta escucharos. Yo también escucho, no solo hablo. Bueno, pues ya que, ya que hablaba Víctor del, del Big 20, pues pasamos al, al siguiente modelo que el Commodore, bueno, pues, bueno, o sea, el, el modelo que casi lo, lo, lo relevó, ¿no? Que fue el Commodore 64, ¿no? Creo que también había el Commodore el 16, si no me equivoco, 16, sí. y después vino el Commodore 64. Sí. Y el Commodore 64, pues, ¿cómo no? Llevaba un chip de sonido que es mítico, que es el CHIP Ese chip de, de sonido que fue desarrollado, desarrollado por Monster la Technology La ¿no? Dime La Panera, ¿no? ¿El tipo La Panera, efectivamente, la Panera Vamos a Panera Y este chip, pues como digo, fue desarrollado por Monster Technology Y tenía tres canales de sonido ¿Y cómo lo podíamos definir? definir. Pues se define de la siguiente manera, creo que queda claro El tipo de sonido y el tipo de chip de que estamos hablando se puede definir como que era lo más parecido a un sintetizador al Con eso, creo que queda eh, sí, sí, eh, muy claro, porque con él se era capaz, era capaz de manejar la onda como uno quisiera, ¿no?, en la hora de producir un, un, un sonido. Y eso era realmente brutal en, la, en ese tiempo. De hecho, eh, con que cogáis YouTube y pongáis R-Type Commodore 64, podéis ver, el, es un ejemplo, el tipo de melodías tan sofisticadas que se llegaron a desarrollar con este sit y fue obra, por, por cierto, de Chris Halbert, y que seguro lo conocéis por Amiga, que fue donde realmente ya él se hizo, hizo famoso en la, en la década de, de, de los 80. Y, y bueno, pues no sé, para mí, sinceramente, es el chip de sonido de 8 bits que más me gusta. Y el SID, no sé, yo la verdad es que alucinaba, alucinaba. A mí lo que más me gusta del Commodore 64 es el sonido que, que produce, ¿no? que es realmente brutal, ¿no? es brutal. Porque son melodías es que, que no podemos perder de cuenta que fue de la época en la que se desarrolló, que fue, o sea, que salió a la venta, que fue a principios de los 80, y que todavía hoy en día pues, sigue fascinando tanto el sonido que produce, pues dice muy a las claras del tipo de tecnología que se utilizaba, ¿no? Entonces, que no era, no, no, era un, una, un chip entre digital y analógico, no era totalmente digital, ¿sabéis? Lo escuché otro día en un podcast, ¿no?, hablando sobre, sobre el, el, el SID, ¿no?, era, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, y bueno, y eso, y eso es lo, el tercer chip que me gustaría comentar después de del Atari, del PSG y del SID. Estos todos convivieron en la época, ¿sabéis? Uh -huh. Estos chips. Y otro chip que también convivió en la época, como no, fue el que... ...el mítico para mí y todos los que seguimos el MSX... ...que como no es el SCC de Konami... ¿no? Es eso SCC fue un momento... ...ya os comenté el otro día... ...que Konami a la, hora, a la medida que iba desarrollando cartuchos para MSX... ...cada vez la, la demanda era mayor... ...en, en tema de, de capacidades... ...y aumentó en, en, en el año 1986... ...de los 32K al, al megabit... ...o sea, eh, un cartucho con 128K... ...y, en, y posteriormente... ...pues eh, en el 87... Apareció su primer juego con este chip de sonido, el SPC. ¿Y por qué es tan especial? Bueno, primero... Eh, oye, paradme cuando queráis, ¿eh? ¿Por ¿No, qué ¿sí? es tan, tan maravilloso este chip? Bueno, primero... Konami, eh, con, con el Megabit en el cartucho, lo que hacía era... Pues, eh, hacer todo más largo, ¿no? O sea, juegos más largos, músicas más largas... Y necesitaba algo que hiciese que el sonido fuese de mejor calidad, entonces por eso decidió crear junto a Yamaha este chip de sonido. Y atención, atención, eh, ampliaba el ordenador japonés en 5 can canales de sonido más que se podían unir a los 3 PSG que llevaba el MSX originalmente, que nos daba un total de 8 canales de sonido, que eso era una bomba auténtica, yeah, imaginaros. Es. X1 con 8 canales de sonido chicos eso era brutal de hecho Konami eh, quedó tan maravillado con este chip que lo incluyó en varias recreativas eh, entre ellas el Haunted Castle creo que eh, fue una, que creo que era eh, así el título del el nombre de la recreativa hasta de que era un, el Castlevania no en recreativa oh, ¿verdad? Y, y bueno eh, realmente pues eh, para mí eh, fue brutal porque incluso eh, tenemos que tener en cuenta que en esa época Konami reclutaba a los eh, creadores musicales más importantes o, o, o más eh, que prometían del Conservatorio de Tokio y eh, los contrataba para crear melodías eh, para sus videojuegos de ahí una de ellas que la hablo hay muchísimos creadores muy buenos pero Michiru Yamane la conocéis sobradamente porque a lo largo del tiempo siguió para PlayStation con ese con ese gran Castlevania que y su banda sonora etcétera, etcétera, que dice muy a las buenas eh, lo, lo grande que fue este chip y donde mucha gente de esta nació, creó y desarrolló su carrera a los, en los comienzos. El primer cartucho que apareció para MSX con este maravilloso eh, chip de sonido fue el Gradius 2 de Konami. Y, y bueno, y podéis imaginaros lo que supuso para muchos conectar ese cartucho y dar una sacudida de, de brutalidad. Eh, porque no te lo creías, no, no te creías que un humilde ordenador de esa época, como era un MSX-1, fuese capaz de llegar a esas cosas. mucha gracia cuando hay, hay saltos tecnológicos de este tipo, que el usuario además no tiene ni idea, y, y te pillan por sorpresa. O sea, sí. que, que tú coges, metes un cartucho y te piensas que va a sonar como el resto de los que llevas escuchando y de golpe, y de golpe lo que tú dices, no, es, es un WTF, ¿pero qué es esto? O sea, a mí eso me pasó con el Castlevania 3, la versión japonesa, eh, o, o, o, o, o, o bueno, algunos juegos de Mega Drive, o... O los juegos de Super Nintendo, que, que, que te quedarás flipando, que flipando. Hombre, decías, pero ¿cómo suena eh, esto? <risa> Exacto. Es que, eh, eh, Dani, pasar de un sonido PSG normal y corriente a un chip de sonido como el STC, imagino, ocho canales, con timbre, timbres muy programables, ya que se podían hacer auténticas virguerías, ¡guau! Mm. Pues esa lo tienes tú, una sacudida de realidad, igual que el día que conectaste el estilo recho en tu Megadeth. ¿A qué te sí, pasó sí. lo mismo? Sí, no, yo con el Street of Rage me acuerdo que fue, fue más que eso, o sea, para empezar yo no me creía que eso era mega, yo claro, yo, yo cogí cuando lo escuché, porque eh, el 1 me pasó desapercibido, o sea, el 1 lo vi en, en revistas, pero no lo había jugado, no lo pude jugar en su momento, y yo me, me, me, lo, me inicié, por decirlo de alguna manera, en el 2, ¿vale? Y claro, el 2, el ah. el, el claro, si ya en el 1 las músicas son una pasada, en el 2, ¿vale? Es brutal. O sea, Claro, entonces, claro, yo al uno había jugado, pero así, de aquella forma, en, en centros comerciales. Entonces, claro, no oías nada, ¿vale? Te jugabas, veías y decías, ah, pues... En Canadian, ¿no? Claro, en Canadian, exacto, y en Centros Mail, y claro, te ponías a jugar, pero no, no oías. Pero claro, ya en casa, cuando ya vi el segundo, que los gráficos eran la leche y tal, y, y, y, lo, y lo puse, y claro, con el silencio de tu casa, tranquilo, tu bola, ¡pum! Lo metes, además me metí los cascos y todo. ¡Buah! Claro. ¡Buah! Sonido sí, claro. estéreo. Ah, ah, madre, madre mía, madre mía. Yo, y... Bueno, yo, yo os lo juro, el día que puse el estéreo Rage 1 en mi Megarai, os lo prometo. Os lo prometo. No me lo estaba, eh, No me lo creía. Dice, es, es, es, me, me quedé pensando dice, pero esto puede ser verdad. Puede ser verdad, ¿por qué? Sí, sí, sí. Madre, yo sé, tum, tum, sí, sí, tum, tum, sí, sí. tum. Sí, bueno, sí, sí. bueno eh, y si te gusta la música electrónica, claro. bueno, ya sí, sí. flipado, ya, ya alucinado. Sí, sí. Es ya. que ¿verdad? además, ya te digo, con el 2... Con el, con el Claro, me costó, o sea, tuve ese momento de dices, no, ¿vale? Porque la, la primera vez que lo probé, primera vez, primera vez, fue en un centro de estos, en un centro canadiano, no me no acuerdo cuál era, pero es que había silencio, no recuerdo por qué, pero había silencio. Y no había nadie, no había gente, no sé si fue porque fui a primera hora, no recuerdo por qué fue, pero recuerdo de poder escucharlo perfectamente. Además la tele estaba cañera, era una tele potente de estéreo, estaba el volumen alto, y claro, yo recuerdo de... De, de pasar por delante y, y la consola estaba tapada, o sea, no veías qué consola era. Y, claro, ponía Sega tal y cual. Claro, yo recuerdo de quedarme así, de, de darle el start, empezar a jugar y, y, claro, escuchar las músicas y quedarme así. Porque, claro, mira, claro, wow. claro, mirar el mando y decir, sí, es, es un mando como el de Mega, pero, pero la, Mega no, la, la Mega no hace esto. No, esto no es de Mega, y claro, yo, eh, mirar, claro, preguntarle al, al tío ¿no? de hoy, pero qué consola es esta, qué consola es esta. Me dice la Mega Drive. Y digo, no no la, la, la jugando, no, no, la que estoy jugando, Mega Drive. No, no, la que estoy jugando, ¿eh? claro, Mega Drive. Y yo, que no, claro. que esto no lo hace la Mega Drive, joder. Es una recreativa, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, es que fue muy absurdo. Claro, era, pero, pero ¿cómo ha conseguido el pirao que ha hecho esto que sacar el sonido este de, de la Mega Drive? No se puede. Además, yo era lo que no se puede. Que, no que tengo una mega, que sé lo que se oye. Claro, era, era muy absurdo. Sí, sí. Y sí. luego lo que tú dices, cuando jugué también al Street of Rage 1, lo mismo decir, sí, sí, gráficamente es inferior, pero sonóricamente también, o sea, hay, hay cara, es que todas las melodías son, son puro oro. Puro oro. O sea, puro oro. Y... Oye, pues ¿os dais cuenta de la diversidad que había de chips en esta época? Sí. Que es el del Atari, que es el PSG, que es el SID, que es el CC, pues todos convivieron en esa década. Sí. Y... y fue una época realmente muy bonita, ¿verdad, chicos? Sí, muy. Sí. Muy, muy rica en todos los sentidos y, y, bueno, y digna de estudiar y de, y de querer, ¿no? Sí. Por todo lo que se investigaba, todo lo que se desarrollaba, tanta competencia, tantas compañías con la bisoñez, ¿no? De esa época, el comienzo, el comienzo de la informática real, ¿no? En casa. Sí, sí. Y, y bueno, es una época, repito, muy bonita y muy chula siempre hablar de ella y de buscar información sobre ella. Sí, Pero... Sí. Pero, bueno, sí, ya, dime, dime. Ah, no, no, no, decía que sí, que sí, que sí, que te, que te doy toda la razón. Sí, sí. sí. Solo hago el sí, sí. un apunte. Una vez, hace sí. unos años leí un artículo que tengo guardado por ahí, eh, en internet, de, de que incluso eh, Nintendo hizo una cosa así como, como hizo Mesa X, bueno, como hizo Konami, perdón. De que también eh, en Japón salió un... sacaron un chip especial para, para cartucho y en el propio artículo te ponían el ejemplo, ¿no? Y era un, un chip de, de sonido. Para La NES, o sea, la Famicom, la 1, la, la de 8 bits. Sí, sí, sí, y, sí, y salió, sí, creo, cierto. para 3 o 4 juegos solo. Sí, y salió, solo en Japón. Salió, salió, sí, soy conocer de ellos también. Y sí, es, sí, es una cierto. maravilla la oponencia. No puede ser, si suena como a Super. No puede sí, que, sí, sí, que esto sí. lo una Famico. Sí, sí, una, una pasada, como suena. ¿eh? Aparte sí, sí, es un sí, Shuten-Up sí. Yo había visto un shooting up con ese, con ese chip. Ahora no me acuerdo el nombre para la no, Famico. ¿tú comentas, sí, sí, sí. ¿tú? Y también me suena que, que la Master System eh, no tenía mismos chips de audio en, en Japón que no, en, en, en, en, en, en Japón En el... Japón era, era FM y aquí hay PSG. Sí, sí. En sí. Japón era FM. Sonaba mucho mejor, aquí, ¿no? Hombre, PSG no tiene nada que ver con el FM. Eh, el FM es un sonido de recreativa, ¿sabes? Es un sonido pues brutal. Es el sonido de la Mega Drive, vamos. Mm. yo re recuerdo que así investigando eh, ya pues eso a nivel de arquitectura y programación eh, que era era como intentarme preguntar claro debido a que habían eh, videojuegos que sonaban muchísimo mejor que otros en, en Mega Drive claro y, digamos no le puedes dar la culpa 100% al hardware no es decir si la consola suena con el culo es porque es así ya está no hay nada más que hacer pero sí, claro sí, si de sí, golpe claro suena de puñetera madre y dices, hola, claro a no ser que hayas hecho como yo que sé como en el, como el de no, es que el cartucho lleva un chip especial y dices, ah vale, no, no no o sea, en, la, en el Street of Rage 1 el 2 y el 3, ahí no, no, no, no lleva ningún, y fue, ahí fue el Yusokoshiro claro, y eso lo entonces, claro, <risas> mirando diciendo, pero a ver, o sea, claro, resulta que es que los kits de desarrollo, lo de siempre, ¿no? Ah, que, también, era, sí. que era, era, eran chungos y tal, y claro, es que tú te tenías que crear la la librería de, de audio y no sí. sé si era que o ya te venían unos ejemplos o no sé cómo era ya hechos de base y la gente tiraba de eso, decía no, no, yo no me voy a matar aquí a hacer una librería mejor no, no, yo tiro de lo que ya hay y ya está, por eso todos los juegos en el que el sonido es me mediocre suenan igual porque usan las mismas librerías o porque creo que fue alguien que creó una librería y... Ya la gente tiró de esa librería, decía, pues tiramos esta. Pero recuerdo que únicamente los genios, ¿no? Como Yuzo Koshiro o, o, o la gente del Gun, de, de Treasure, ¿no? Los de Gunstar Heroes y tal, que cogían y decían, no, no, no, me los voy a aplicar yo, los voy a hacer yo y voy a hacerme yo las librerías. Claro, veías que lo que eran ingenieros de sonido hacían puñeteras maravillas. Claro, costaba Hola. costaba mucho. Ya, coño, el que algo quiere algo le cuesta. Pero hostia, es que flipabas, decías, no, no, tú te has creado la librería y has hecho aquí una auténtica maravilla, porque, ya te digo o sea, para mí, el Street of Rage 2 y los juegos de Treasure y alguno más que ahora no me, no me pues, viene para, a la cabeza bueno, y el Revenge of Shinobi no te olvides sí mí? pero es, es, es Yuzo Koshiro, o sea, todo lo que es Yuzo Koshiro, que él se hace sí, sus, sí. Sus, sus librerías y todo, sí, sí, eh, sí. Era, eran maravillas que decías, no entiendo cómo la consola puede hacer esto sabes cuidado, hay, hay un juego que también dices tú, no me, no, me, no, me, no me creo que la consola pueda hacer esto, que es el Gauntlet 4, en tema sonoro, no sé si lo escuchaste, la banda sonora, de Mega Drive, el Gauntlet 4 de Mega Drive. Lo pondremos en ¿Eh? la edición. Es brutal, de verdad, Hostia, millón, favor, escucharlo, es al nivel de un y no exagero, es sí, alucinante sí, sí. que dices tú, la Mega Drive puede hacer eso. Es lo mismo. Sí, que también me ocurrió con, con el Sonic, o sea, con los Sonics, los Sonics de Mega Drive, tú escuchas las melodías y es que especialmente en el 1 y en el 2, es que en el 3 las músicas son geniales también, pero es que el 1 y el 2 impactaban porque era, pero ¿cómo puede haber esto? O sea, ¿cómo, puede, cómo esto puede ser tan, tan potente y además incluso los FX, los sonidos, se salían mucho de... De, de los sonidos tan artificiales que sonaban. No, no. El, el, el, cuando, por ejemplo, el enemigo un enemigo. El uff. Que hace que, que dices... Hostia, qué diferente. Cuando caías el agua... El, el, sí, el, sí Exacto. Y todo en general, incluso cuando se ahogaba el... Oh, oh", que hacía el sonic era como... Oh, hola, qué, qué bien hecho, qué diferente. Todo. Y ya te digo, y la música en sí. Que tú cogías y decías... Pero qué bien hecha está. <ríe> qué bien hecha está. Sí, sí, sí. Y además no era tan electrónica porque a lo mejor podías decir yo que sé ciertos sonidos y tal ya estaba como más preparada a lo mejor eh, eh, la arquitectura de la Mega Drive para sonidos más más electrónicos no no es que las melodías del Sonic son como muy fantasía eh, no tan electrónica es chip tunes vale pero que no es electrónica pura y dura y claro decía uh -huh. no, es, que, es que suena muy bonito la, la, la las, o sea eh, ¿Qué, eh, más la, para niños ¿o sí sí o sea los pianos las uh -huh. La, la, la, lo que es, Las trompetas, todo en general, decías, qué bonito, qué bonito. O, o el castelo of Illusion, o el Quackshot, o sea, uh -huh. qué melodías. Decías, pero qué pasote. Siempre, ahora que había un puñetero genio en sonido, algún ingeniero de estos pirados, que seguramente serían los que acabarían en Saturn haciendo cosas, era gente que decía, ves, es que si quieres, pues se hace. Y sí. Pero bueno, yo, yo creo que hablando de sonido, tenemos que hablar también. Del, Puedo decir que es, es uno de los culmes, ¿no? Mm -hmm. Desde los 80 en sonido. Que es el chip Paula de Amiga. ¿Qué pensáis? A ver, yo a nivel de arquitectura lo desconozco, pero a nivel de haberlo escuchado, yo flipé. Porque en la época era, yo, yo tenía eh, eh, mi, mi, mi PC MS2 y tenía mi colega que tenía una Amiga 500. Y aunque a nivel gráfico el PC siguió subiendo y, despu y despuntando, a nivel ¿Qué? sonoro, o sea, era no no no había, no había no lo podías comparar pero pues sea... mira eh, Dani escucha cómo estaba distribuido en los canales que es muy curioso eran cuatro canales de sonido estéreo pero había pero estaban distribuidos de la siguiente manera que eran dos canales para cada altavoz Con eso te lo digo todo y no había no había librerías los canales se utilizaban para los samples que estaban todos en formato MOD o sea que sí sí entonces los, era sobre todo a base de samples sabes lo que era la creación de los. Y, ah, y bueno, ya te digo. Eh, ahora entiendo, eh, ahora entiendo de lo que al menos me estoy figurando, por qué narices juegos como el Canon Fodder ¿Ah? sonaban como sonaban en ¿eh? amiga, que estaba cantado, loco. <risa> estaba cantado. Ah, amiga, amigo. <risa> amiga. amiga, amigo. amigo. O sea, nunca, nunca mejor dicho. Amigo. Sí, sí. Pero sí, sí pero, pero eh, fue un sistema impresionante. Yo, sí. sí en La primera vez que vi a un Amiga y fue... Bueno, eh, bueno... Esa... A mí me pusieron el sábado de Y eso fue, tío... Uh -huh. Bueno... Eh, sí. Es decir, pero esto que... Porque sabéis la, la música, las melodías que tiene eso... Sí, sí. Bueno, es alucinante sí, sí. Y la Amiga para mí supuso un shock Antes de llegar a la Mega Drive sí. y Cosiro, ¿no? Entonces fue... Fueron SCC... Los shocks fueron, sí STC sí, sí. Amiga y Mega Drive con Cosiro Sí, sí... No, no, es que además a mí me pilló que yo ya... Y claro, yo tenía la Mega Drive Mega, Mega Drive y PC y el colega solo tenía la amiga y claro, yo recuerdo que el tío era un pelín prepotente, ¿no? Bueno, además había pique porque era, claro, yo era un pecero de mierda y él era una amiga ¿no? Y era como el pique Mega Drive Super, pues era amiga PC, ¿no? Y claro, eh, sí, sí. recuerdo que el tío era como se, que, que se pavoneaba, y claro, yo pensaba, pero si los gráficos son, en muchos casos, son un poco mierder, ¿no? Porque claro, en ese aspecto se había ido quedando un poco, quedando un poco atrás. Porque, a ver, en el momento en el que coincidieron al principio, Sí, la Amiga le pegaba mil patadas al PC, e incluso en gráficos. Pero claro, es que el PC era una plataforma el abierta. No, el claro, no, claro. Era una plataforma abierta que no paraba de no paraba de crecer. Y claro, eh, la Amiga era una plataforma cerrada. Y para evolucionar tenías que pasar al siguiente modelo. El 1200 sí. o alguno de estos. Y claro, yo recuerdo que gráficamente ver juegos que... decir, bueno, no me están impresionando. Aunque lo, los veo elaborados. Pero coño, coño es que el colega te metía el sonido. Que además su padre... Era un forofo del sonido y tenía dos pedazos de altavoces infinity de 100 vatios reales que dices: ¿dónde Ay, dándolo, vas, Pirao? Dándolo, dándolo todo. Claro, ¿dónde vas, Pirao? Y el tío los tenía conectado allí. Claro, decías: Sí, el juego es. Pero es que el sonido estoy reflipándolo, ¿sabes? O sea, estoy vibrando por dentro de lo que mola. Y a veces en sentido literal. Y claro. Moraba mil, es que ponía cualquier juego así, normalillo y tal, o cualquier shooter, o shoot -em o lo que fuera, y, y flipabas, ya te digo, flipabas sí, Te quedabas sí, así, sí. te quedabas así que te decía, juega, y digo, sí, sí, ahora, deja, tú deja, que estoy flipando, escuchando el sonido. Es que cualquier juego, el Turrican, el, el Alien Carnage, yo qué sé, es que había juegazos, tío, el Monkey Island. Es que el Monkey Island, tío, escuchabas el sonido y te quedabas así flipando, de, pero qué estoy escuchando, pero qué paranoia es esta porque era, br sí, sí. era brutal que además lo que lo que a mí más me, me, me molaba es que los compositores eran puñeteros genios ya, ya no a nivel de, de, de hardware sino es que las composiciones eran una puta caña porque sí, sí. porque yo a día de hombre, hoy Estaba Bachar ahí también metido sabes claro. con el, el, el Epidia, no sé si os acordáis de él sí. La tibia, vamos sí no no sabía claro. que era de este hombre o sea no claro, es que tú lo que lo, lo que lo que a día de hoy me ocurre es que sí o sea hay hay juegos que que tienen su propia melodía, ¿vale? Uh -huh. y, y puedes llegar a identificarlos, pero no es como antes, o sea, no es como, a excepción yes. de, o sea, a excepción de... de... El sello, el sello, el sello, de identidad marcado. Que claro, que o sea, yo por ejemplo puedo llegar a identificar, ¿qué te diré? La banda sonora de Gears of War y decir, mira, sí, esto es la, esto es la, la música principal de Gears of War, pero no se me queda. no Si ahora intento así, intentar rememorar... No, no, no recuerdo ninguna melodía. En cambio, sí... Está como... copiada de Dune. <risa> Puede que sí, porque no lo sé. Pero, pero pero por ejemplo, Halo, sí. O sea, el O'Donnell, sí que tú coges y escuchas las melodías de, de Halo y hay un montón de melodías que dices... Oh, yeah. Y, y, y eres capaz de recordarlas. Pero es que esto, esto en la actualidad, y ya desde hace mucho tiempo, cuesta horrores. O sea, yo creo que la composición... Que, que fuera memorable, yo mi punto de vista, acabó en PlayStation 1 Sato. Saturn. Porque, sí, sí. porque se tiraba hasta entonces también de los chips. O sea, en PlayStation ya se mezclaba... Pero bien. ya no se mezclaba, ya no era puro. Quiero decir, ya ahí con la PlayStation tiraba sí. mucho de CD. Sí, sí, exacto. Ahora, pe, ahora, pe, ahora, ahí se pero aún se hacía... Eh, mi, sí, sí, sí, sí, sí, Y entonces, Después, claro, sí, sí. Eh, por ejemplo, pues las, la, la típica melodía que se recuerda, que es la, la, la melodía de, de, de, de batalla del Final Fantasy VII. Eso es un MIDI de, de, de Play, ¿vale? Pero se recuerda. ¿Se recuerda por qué? Porque es una composición brutal, ¿vale? Y solamente, y ya te digo, es lo que yo percibo, que solamente cuando se componía a nivel de MIDI, ¿vale? Es sí, cuando las melodías eran que te quedaban grabadas a fuego. En cambio, a día de hoy, tú puedes, tú puedes recordar juegos y, puede, y puedes... Recordar juegos por temas gráficos, visuales o experiencias, pero a nivel de sonido, tú dices, ¿En ese momento qué estabas escuchando? Pues no recuerdo. ¿Sabes? Claro. O te dicen, te ponen a lo mejor una melodía y dices, ¿qué, qué juego es? Pues no lo sé. Ay, sí verdad, no, claro, en <risa> cambio, ya te digo, no. O sea, tú por ejemplo puedes haber jugado juegos brutales, como un Gran Turismo, como.. Pero dices, ¿qué canciones? Pues no lo sé. Claro, porque además incluso en el Gran Turismo tiraban de canciones comerciales, o sea, y variaba entre países. ¿Sabes? En cambio, ya te digo, no. No, es que la inmensa mayoría de veces no, no, no, no encuentras composiciones memorables. En cambio, ya te digo, es que Mega Drive, Super Nintendo, es que estaba plagado. Te pueden tapar, te pueden cerrar ta, tapar los ojos y te ponen melodías y dices Act no sé qué, tal y cual, tal, y no, o sea, flashback, cualquier juego, es que flipas, o sea, Eso yo creo que se ha perdido, esa, esa calidad extrema Creo sí. que se se tira de orquesta que dices, a ver, que, que es una composición que yo no la haría Porque yo no soy compositor ni nada O sea, que no es esto mierda, Hablando no, bien. no pero, pero no hay nada memorable Me falta, me falta Puedo comentar que, que No recuerdo exactamente cómo estaba estructurada La Mega Drive, pero yo recuerdo Que tenía un montón de... O sea, la arquitectura era muy compleja pues Yo recuerdo de estar jugando en, en emulador Y jugar con el Genesis Que era un emulador Que no lo hacía 100% perfecto había cosas que estaban por, por pulir. Pero tenía una cosa de desarrollador que me gustaba mucho, que era que podías ponerlo en una especie de modo de debug y por pantalla, mientras de fondo estaba el juego, te mostraba toda la arquitectura de sonido como estaba funcionando. Eh, y eso meías, funciona, ¿eh? Dani, perdona, que tengo. Eso que no quiera ver funciona en el Blue MSX con el sonido del MSX. Ah, qué guay. Te va mostrando. Sí, sí, probadlo. Te va mostrando y tal. Los canales y todo el rollo. Sí, sí. sí. Está muy guay. Claro, entonces, claro, yo me, me, me quedé flipando porque, claro, debido a que pues los, los sonidos y las melodías en Mega Drive normalmente no estaban muy bien. ¿vale? No estaban muy, muy elaboradas. Pues, claro, yo tenía en mi cabeza un tipo de arquitectura más básico. Y claro, yo recuerdo de haber puesto esa visualización escuchando un juego de Yuzo Koshiro, ¿no? Creo que no sé si era el Street of Fresh 1 o el, o el 2. Y claro, mostrarme y empezar a ver brrr, brrr, ahí la cantidad de chips diferentes, y canales y vías y todo. Y fue de, pero qué es esto de. Todo está paranoia, la tiene dentro de la Mega a nivel de sonido, qué cojones. Y claro, queda así flipando y sí, sí, ver en todo momento ahí los ecualizadores, el FM, no sé qué, PCM, todo ahí funcionando a la vez. Y decir, oh, vale, ahora entiendo mucha cosa, porque este tío lo está aprovechando todo al máximo. Jaime, gracias por traer este retro tema. Seguro Nada. que hemos aprendido mucho, ya por los comentarios que nos dejan hay algún interesado por ahí, mm. en todo este modillo el sonido retro. Sí, porque quedan consolas, de, o sea, la de la Saturn... Wow. Pero sí, son sí, todos recuerdos, chico. yo creo, de, de, sí, sí. de música. Oh. Solamente, Jaime, eh, ahora cuando te despidas, dinos una cosa que nos había preguntado antes el chiquitín, el chiquitilín, perdón, uh -huh. eh, y es que, ¿a qué edad empezaste a jugar? Te lo dejo ahí y ya te despides. Pues... es jugar. Sinceramente, no lo recuerdo, pero... No lo recuerdo porque fue... Eh, como 8 o 9 años empecé ya a jugar. Porque me acuerdo de que mi padre me regalara la, el biopack, ¿sabéis?, en casa. Y yo por esa época, así ya el 83, 84, fue cuando empecé a jugar, como 8 o 9 años. Sí, sí, por ahí. Muy, muy, muy jovencito, muy jovencito. Es que somos bastante mayorcitos ya, ¿eh? No sé cuánta edad tendrás tú. Sí, pero... <risa> yo, yo tengo 42 años, o sea, que puedes calcular. Entonces ya, soy un viejales pero bueno, eh, se llaman con mucha alegría y recordando estos, estos momentos, pues uno se rejuvenece porque es volver a época muy bonita, una época que, que los que estáis ahí también la disfrutasteis de diferente manera, pero de, de igual de intensa y, y para mí, bueno, pues supone hablar, un placer hablar de, de estos temas siempre con vosotros. Igualmente. Pues, gracias, Jaime. Y... Bueno, pues nada, gracias a vosotros, un abrazo para los tres. Eh, igual de guapos, por lo que pude ver antes, de... Y nada, un abrazo enorme de, de vuestro amigo gallego, ¿vale, chicos? Venga. Venga. Hasta pronto, Jaime. Muchas gracias. Perdona. Es... Espérase el coche, que... Ya, ya. Es que... es que voy pillado porque quedé a la una para comer. O sea, que ya corto el escape. Pero, ¡Venga! Pero a ver si arranca. Hasta luego. No, tío. El por fiesta, el por fiesta. <risa> Adiós. Un coche retro. Adiós. ¿también? Amor, molado, porque es el que se escucha. Estos son coches arrancando. Perdón, Ani. ¿En que, que, que, qué chip para... ¿no? <risa> Bueno, hmm. y. El chiquitirín nos comentaba antes: eso, nos lanzaba una pregunta. Lo que pasa que no, no la he lanzado en su momento por, por no interrumpir. ¿A qué edad hemos empezado? Que quería la respuesta de cada uno de nosotros. Yo, eh, cuesta mucho porque es como dice Jaime, que cuánto y tal... Yo recuerdo, como mínimo, tengo un recuerdo de 5 años. Estar con 5 años en un salón recreativo que no llegaba ni a, ni a, <risa> ni a los mandos y subirme en el tabulete y, y jugar al Street, Fighter, al Street Fighter 2. Es que fue eso, yo creo que el primer contacto fue en recreativa porque tener consola en aquella época en sí, casa era, era yo no, extraño. Yo no, pero tengo, ¿sabes? Así muy, muy, muy vago de... de haber jugado algún ordenador también, algún microordenador. Porque sí que si intento recordar así, con, con un poco más de edad, seguro que había jugado a ordenadores, ordenadores de los microordenadores de 8 bits que hubieran y de... Porque yo recuerdo los momentos de... que para mí fuera, era era puñetera magia. pero pues claro era algo totalmente fuera de lo que conocía, que eran pues, cosas analógicas. Para mí todo era analógico, un juego... Para encajar los, cosas, de, taller, los de mesa. Claro, y... claro, entonces el hecho de que te dijeran de, mira, en esta cinta, ¿no? Esto fue una cinta de cassette, ¿no? En esta cinta hay un juego. ¿Y era como? ¿cómo? ¿Sabes? Claro, porque yo estaba acostumbrado a que hubiera sonido. Entonces yo llegaba a entender y, y, y, y, y pensar de, vale, sí, aquí hay algo que es interpretable como sonido. Como los discos de casi, vinilo, casi era, que sí, por que, por que, por. que pum, metes ahí la aguja, pum, le das, gira y se escucha sonido, ¿vale? Yo eso era capaz de entenderlo, pero de, aquí hay un juego y que lo ponías en un cassette y entonces te tirabas un cuarto de <risa> casi ahí. De, <risa> y lo juegas en la y, tele. Claro, o, o en un monitor especial que te venía <risa> con el ordenador, ¿no? Y que, tú, que en esta pantalla saldrá sí, algo. Sí, me gustaría el hecho de que. Algo que salía en la tele lo podías mover tú. Sí, sí, sí. sí. No eran solo los canales de televisión, los dibujos y tal, que no sí, solo, sí, sí. sino. No, no, es que lo estoy moviendo yo. Sí, sí, sí. sí Algo sí. que sale en la tele, claro. que cosas es esta? Claro, claro. mí, a mí que por una pantalla, ya fuera de, la del propio ordenador o, o en una televisión, eh, eh, es lo que dice él, ¿no? O sea, de, ves unas rayas, ¿no? Que dices, vale, sí. O sea, como una peli, ¿no? viendo unas lo que sea y tal. Pero en un momento dado, el ¡Pum! Aparecían unos gráficos ahí, aunque fueran súper sencillos. Y que te dijeran, ten, te, aquí tienes el mando O oh, usa el teclado y tal Y mira, con estos botones mueves mueves Y hacías así, y movías y era como Claro, o sea, para mí eso era Era magia, era puñetera magia O sea, para mí, mágicamente en este casete Lo me metías aquí, le dabas a reproducir y luego podías jugar Con algo que se movía en la pantalla Para mí eso era magia, era magia, no, no Mi, mi cabeza no lo, no lo, no lo Era algo que te rompía todos los esquemas Sí, y por mucho que el juego fuera tremendamente repetitivo o lo que sea, o sí, fuera mal. malísimo, <risa> sí, sí, sí. o fuera hiper difícil y absurdo, era como... Esos segundos, antes de perder una vida o lo que fuera, de poder mover eso y jugar, era como... Pero ¿Qué es esto? ¿Qué puñetera locura? Yo recuerdo también de jugar al asteroide en, en, en, en recreativa y ver esos gráficos poligonales y decir... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y disparar y ver cómo petaban los, los asteroides y se dividían en metros pequeños. Y yo ser pequeño y decir... Que te superaba, te superaba. Era como, no entiendo cómo funciona esto. O el pong mismo, ¿sabes? Estar ahí jugando ahí con la ruedecita, subiendo y bajando. Y, y que, que, que, que, que. Para mí eso me, me, me rompía. Y me rompía aún más cuando jugaba contra la máquina. O sea, cuando en el pong jugabas contra, contra la IA rival y decías. Claro, es que además yo en mi cabeza era. La tele me está ganando. Porque, no, no, no lo asociaba al, al aparato este. La, la tele me está ganando. Yo estaba flipando De la tele tiene más habilidad que yo. Las máquinas nos van a matar. ¿verdad? Recuerdo ese momento Terminator Skynet. de Skynet. Eh, sí, sí, yo te digo, cinco años o incluso podría incluso menos. Yo sinceramente a... no lo recuerdo. O sea, los más antiguos que recuerdo, el, el que he comentado antes, el, el SD, que además no sé ni cómo se llama que creo que era el de, de, de Big 20, que tenía el, el hijo de unos, de unos de mis padres que es el que sonaba más Valkyria, es el que más, re, más antiguo que recuerdo junto al Mega Race, uno que, tra, que, que comentamos el otro día también de Big 20 y que eran juegos de... a dos colores Creo que el Big 20 era una paleta de 8 colores, dos en pantalla O sea, de... wow Era ultra limitado pero todavía así me alucinaba y tal y, sí, sí. y, todavía, y todavía así eso lo jugué poquísimo y. O sea, básicamente lo gasté y punto. Y el, y el otro que sí que recuerdo ya más, con, que sí si jugar más, y aunque no mucho, es de recreativa ya, pero años más tarde que tenía. O sea, los primeros a tener, con 7, 8 años o así, y, y años más tarde, en la recreativa con 10, 11 años, jugar el Prisoner of War en el bar debajo de mi casa. Y me flipaba también, ¿sabes? De, oh, un montón de colores y unos graficazos ahí. Un montón de enemigos, además era un, hay un bit de mapa ahí. De, uf, sí, chulísimo, sí, sí, sí. que salía, encendía ahí el fuego, que salía, explotaba la puerta. Salía, era como jugar a Rambo. Pues estoy jugando a <risa> Free de Rambo, ¿pero qué es esto? Pegando tiros, hoy oh, Le monté una arremetralladora. Bueno, salía, salía por la nariz, de, puede ser lo que estoy viendo. <risa> sí. no, sobre todo cuando jugabas a creativas, te digo, yo el momento. De jugar a, a, al Street Fighter 2. Claro, había probado antes eh, otros juegos en, en, en PC o, o sea, bueno, en los microordenadores que habían y en alguna consara de estas de las de primera generación muy limitadas. Claro, irte a un salón recreativo era un salto en, en nivel de, sí. de, de hardware brutal. Entonces, claro, era, era como dos, tres generaciones superior o más. Y entonces, claro, flipabas porque cuando más probé el Street Fighter 2, yo estaba acostumbrado a que el salto fuera un botón y tal y claro ver que todos los botones eran de pegar y eran seis. está acostumbrado a, un, a uno o dos botones y digo pues, seis para pegar que yo me, me superó totalmente, que yo iba pegando, y sí sí, es que es diferente y además. Si estabas agachado, si estabas a tanta era otra, era también diferente y era. Estoy perdiendo. Y claro, además, dar hacia arriba de ver cómo saltaba. Y salto hacia arriba. Y que además, si saltabas en diagonal o tal, pues saltabas hacia atrás. Claro, fue como un... O sea, no, no entiendo. O sea, sí lo entiendo, pero es como... Cuánto hay que aprender, ¿no? Claro, o sea... Que... Mucha información. Claro, de acostumbrado pues, a un Mario, a un Sonic. El Sonic, porque aún el Mario tienes dos botones. No, no, el Sonic es un puñetero botón. O sea, es un botón, salto, fin. O sea, como no hay más, ¿sabes? Y claro, y... y... Y el otro era, no, no, es que las seis direcciones se usan, seis sí. botones para pegar, claro, era... Y eh, los combos, ya, cuando descubrías que había combos, sí, sí, y sí, sí, sí, mar, sí, eh, sí y los, y los, y los, y los eh, eh, ataques especiales. O sea, ver que yo estaba pegando y de golpe es el contrario, me ha lanzado una bola de fuego hacia algún movimiento especial que me quedaba... Ua, ua. eso ya fue de... de man. No, no, no, no. Tenia. Y los bloqueos y las sí, pues, sí, sí, sí, contras sí. también, ya. Sí, no, no, pero bueno, bueno pero sí. ¿eh? Pero sí, sí, bloquea. Claro, fue un nivel de. de, de ¿Sabes? De, tienes que llegar hasta aquí para aprender a jugar este juego. Me encanta. Yo, sobre todo, es lo que, lo que acabas de decir: el, de que la, la mentalidad de los niños, básicamente, es aprender, pero aprend, aprender. O sea, lo que tienen inagotable más que nada es la, la curiosidad <risa> en, y, la, y las ganas de aprender. Entonces, esto eran las, las dos cosas a la vez. ¿Sabes? Un juego que además. Te exigía que aprendieras y que además era nuevo, era algo que no habías visto. Claro, era por eso yo creo que nos, nos ha dejado tan marcados, claro. ¿no? Porque, porque se juntaba lo que necesita un niño con lo que ellos te daban, ¿no? Y, y con el momento y la evolución de, de esa época, casi a pasos de gigante, de la, de la informática y de los juegos y todo. Y claro, yo creo que por eso, para, para nuestra Pero pasamos generación... Pasamos del balón y la bicicleta y las sí, canicas sí, sí, sí, sí. algo digital y sí, sí. que empezaba el mundo en aquel entonces. Es que, claro, todos los jóvenes que nos ven... Uh, ya están en un... Sí, sí. Lo más antiguo que he visto es Play 2 y... Que, bueno, sí, claro, sí. o la Play 3 para los sí, sí, Retro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces nosotros venimos de los inicios y quizá por eso también tenemos tan... Hemos visto to toda la, la evolución de, casi desde cero. Sí, sí, sí totalmente. Yo, Hemos empe... crecido con los videojuegos. Sí. En mi caso empecé como un Atari porque tuve la fortuna de que mi madre me trajo de Corea, de, de, del sur, <risa> un Atari. Pero me parece que había muy pocas aquí, más Estados Unidos, etc. Mm -hmm y se quedó en un armario porque eso no sabíamos ni instalarlo en la tele mi, mi tele era en blanco y negro recuerdo que tenía un pedazo de transformador que ahora entiendo lo que era el transformador o sea la tele iba a 110 voltios y aquí en Europa o en España en aquel entonces eran 220 y, y yo no sé si eso se podía enchufar directamente y tal y nada pasando los tiempos un amigo que empezó a estudiar en el colegio de inglés cogimos el manual y acertamos a, a, a ver cómo, cómo conectarlo y, y empezar a jugar al Atari. Pero que pasaron años, años, yo creo que no era consciente de lo que tenía ahí una videoconsola <risa> Lo siguiente ya fue mi Commodore 64, este mismo, que lo resucité ahora un añito o así, y, y ahí empecé ya, pues, luego vino la NES, pero yo creo que fue sobre los ocho años o así. Aunque sí antes, eh, yo creo que todos lo hemos empezado en los salones recreativos, ¿no? Sí. Aquellos sitios llenos de jóvenes sí. Con el ambiente cargado a humo <risa> y A humo, humano. ¿eh? O sea, cosas impensables hoy día sí, sí, y el <risa> Niños y humo y tabaco Y sanar recreativo, que tampoco quedan pobres Y el sonido, que era, muchas veces era estridente sí. Y te tenías que acercar mucho a la recreativa Para escuchar lo que, lo que sonaba sí, sí, sí. Porque todas, todas las, todas las todas todas Estaban sonando ahí a piñón sí, sí. Y algunas muy fuertes O sea, había algunas que cuando te ponías cerca era ostras ¿Qué, qué pasó? Qué". Sí, porque no aparte sí. Tenía, había los New park, ahí como super sofisticados sí, y tal sí. Pero claro, era un negocio que realmente funcionaba Y, y, y todos los barrios eran pequeños locales Que no sé. estaban repletos de creativas y de peña ahí dando vueltas y jugando Y sí, eso, sí. todo eso. el audio ahí a todo trapo, era una maravilla Sí, sí, no además lo que moraba es que claro Y no sé si solo un apunte, sí, y no sí. sé si aún Pero yo cuando fui hace 10 años, bueno no, poco más <risa> A, a Japón aún no encontraba salones de estos ahí sí. pequeñitos, poquitos, sí. pero aún encontraba. Sí, en Asia, y, con esa, y con ese ambiente todavía, sí, y No sé todavía, no, no muy jugado, pero bueno, sí, sí, sí, yo sí, sí. Yo lo he encontrado. Muchas no tienen nada que ver con lo que hay aquí hay aquí, allí, por ejemplo, es donde empezó las trayectoria de Guitar Hero, o sea, de, mm -hmm. la guitarra, hay recetas de bailar... Me acuerdo de una recreativa que vimos que era de, de Muay Thai. Tenías una un especie de saco sí. gigante que era un tío. Sí, sí, sí, y, sí, era, y te decía dónde tenés que pegarle y cosas de estas. Y, y cosas muy locas. Por sí, sí que claro, aquí no... claro. Pero si, si no es pero... eso, o sea si no es un hardware especial, específico, que te está permitiendo tener una experiencia que de otra forma no puedes, no, no las recreativas murieron por, precisamente porque el, el, realmente lo que las mantenía vivas y, era, y la gente tenía como una una locura por ir, era porque una recreativa normalmente estaba dos o tres generaciones por delante de lo que existía en casa. Entonces, claro, esto es el equivalente como si ahora, a día de hoy, en las recreativas hubieran Play, Play, PlayStation 7 y Xbox no sé Xbox menos 12, porque como no saben contar, los de Microsoft, yo qué sé, algo así, ¿vale? Entonces, claro, es eso, es que son tres generaciones o más por delante. Claro, tú imagínate estar jugando en un salón recreativo a un... Tekken, pero que fuera algo que te quedaras de oh, hostia <risa> unos gráficos brutales, un sonido brutal una jugabilidad y una capacidad de poder hacer cosas que de otra forma en la consola no podría, ni de coña ¿vale? entonces claro, por eso la gente iba, porque claro, estabas como era como un viaje al futuro de, de lo que te ibas a encontrar en no sé cuántos años más adelante y ya lo tenías ahí, claro sí. también la forma del juego estaba adaptada a a sacar dinero o sea el nivel de dificultad era muy alto muy exigente y entonces claro cada mínima perdías una vida dos o las que fueran y le pum vuelve a pagar para continuar claro esto a día de hoy la gente no no lo hay o sea hay cosas que nosotros nos hemos comido que ellos no ellos no se lo han comido ni se lo van a comer porque por ejemplo hay muchos juegos que no sé en los continuos son infinitos o tienes vidas infinitas o, sea, no, o puedes salvar cuando quieras y mueres, cargas y punto, te da igual. Entonces, claro, eso ya no, no, no han sufrido lo que es... Que además esto hace gracia cuando a veces hacen algún vídeo de, react, de reaction, ¿no? De gente joven que les ponen juegos antiguos y claro cuando pierden y game over y es como que game over ¿Sabes? sí y, y empiezas de cero <risa> con, con tres vidas sí sí y, y, ah. o, o tienes un toque o tienes, tienes tres toques guau ¡Wow! ¡Wow! tienes tres toques sí sí sí sí sí sí sí, sí y, bueno, y vuelves a empezar desde <risa> el principio sí, adiós sí. eh, gracias por seguirnos y recordar que nos podéis seguir viendo este podcast ya editado con todas las cosas que comentamos en sus vídeos, sus imágenes y demás, y sus músicas que entrarán hoy porque hemos hablado del otro tema, del de, de, tema de audio. Entonces, conforme Jaime hablaba de un chip o, o Dani, pondré algo al respecto. ¿vale? Eh, estamos en el canal de YouTube, nos podéis buscar por, por Ficky Room con, con I latinas y con cada kilo. Bueno, lo estáis viendo ahí en pantalla. ¿no? Sí, <risa> que no me acordaba que tenía sí, el espacios. Sí, el sí. el cartelón este aquí abajo. Y, y también, bueno, emitimos el directo en Twitch también ahí dejamos el, el sin editar, por si alguien lo quiere ver entero también estamos en iBox en iTunes y en Facebook y si os ponéis en, nos buscáis en Twitter, que la de diferencia es que es friki-rum ahí pues os vamos avisando de cuando vamos a hacer el directo, etc. Aunque en principio ya es último domingo de cada mes ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, a ver si eh, que había gente pero no, no, no comenta a ver si os animáis ¿eh? más o menos sí, sí. y por <risa> poner cosas, sí. podéis entrar en el directo a través de skype gracias por seguirnos gracias a los a <risa> y nos vamos a comer ¿no? <risa> hasta pronto hasta mucho vicio exacto a muerte Con, estas, con esta consola, concretamente, sí, porque al menos han lanzado ja, un tomahawk. me ¿sigues ahí? Es que había parecido como un misil. Digo, han, lanzado, han lanzado un Tomahawk. De vale, vale. pues a vosotros. Un placer. Chao, chao. chao Igualmente. Chao. chao. Hasta luego. chao. Perdona. Es, Espera el coche, que me lo Ya, ya. Es que, es que voy pillado.